Las emociones definen la calidad de las respuestas en las personas. Porque son reacciones químicas, reacciones del cuerpo, que se activan frente a, a determinados estímulos. Desde hace dos millones y medio de años que somos Homo sapiens, marcamos nuestro territorio con emociones al igual que los otros mamíferos, pero en el caso de los seres humanos, esta marcación emocional, este recorte emocional del territorio, se cubre con símbolos, se cubre con palabras, y de esta manera explicamos nuestra realidad. Nosotros vivimos dentro de nuestras propias explicaciones de la realidad. Vivimos dentro de un relato de la realidad, ...y tomamos decisiones cotidianas basadas en nuestra explicación, en nuestro relato de la realidad. No tomamos decisiones basadas en la realidad de los hechos. Vivimos dentro de un rompecabezas, somos los únicos mamíferos que tienen... ...esta capacidad de crear un rompecabezas de la realidad. Ese rompecabezas se construye con fragmentos de la realidad... ...conectados emocionalmente. Por eso muchas veces... ...tomamos decisiones que están destinadas a sostener el relato... ...y no a resolver los hechos de la realidad. ¿Por qué nos aferramos a una fantasía o a un engaño? Muchas veces el costo emocional de la decepción... ...suele ser mucho más profundo que el engaño. En otras palabras... ...el engaño es menos doloroso que la decepción de tener que desarmar el relato para poder adecuarse a la realidad. Vivir dentro de un relato, desde el punto de vista del liderazgo, es crucial, es crítico. ¿Cuántas vidas dependen del relato que hace un líder de la realidad? Un líder social, un líder político, un líder organizacional. ¿Cuántas decisiones se ejecutan en base a un relato? de la realidad. Además hay otro factor importante, frente a un contexto histórico inédito de volatilidad, incertidumbre y profunda complejidad, a mayor inestabilidad del contexto generalmente la respuesta es más relato. Este es un proceso inclusive natural, neurobiológicamente natural, siempre vamos a buscar la estabilidad a nuestro alrededor. Siempre vamos a estar reaccionando frente a lo nuevo con el color del pasado. Con lo conocido del pasado. Pero más allá de este factor neurobiológico, hay otro factor cultural que hemos sido formados y educados para la estabilidad. No estamos preparados para tanto tiempo de inestabilidad como han sido estas décadas de este nuevo siglo. De ahí que el relato se aleja cada vez más de la realidad. Esta brecha entre nuestros factores neurobiológicos o nuestras necesidades neurobiológicas de estabilidad y un contexto cada vez más inestable, hacen que muchas veces nuestro relato se aleje de la realidad. Emocionalmente la consecuencia es que nos vamos encerrando en una explicación muy restringida de los hechos. Y esto lleva a decisiones y movimientos compulsivos. Para las organizaciones, las consecuencias son tres: ineficiencia, inercia y resistencia. La ineficiencia tiene que ver con la supervivencia, con vivir en un modo de supervivencia. La inercia tiene que ver con el miedo, con el miedo a dar un paso frente a lo nuevo, a lo desconocido. Y la resistencia tiene que ver con con la rutina intrascendente, convivir en un piloto automático que no nos lleva a ningún lado. La competitividad emocional es un estado de un sistema humano, un grupo, una organización, una empresa. Un estado que permite una calidad de respuesta frente a las exigencias del contexto que tiene tres cualidades. La capacidad para reconocer las transformaciones del entorno, apertura, las posibilidades para Redefinir la estructura interna saludablemente, el cambio y la habilidad para adaptarse a una interacción fluida con el contexto, el crecimiento.